No me habré vuelto yo ahora a vlogger, ¿no? No, no, no, se me... la verdad es que se me hace un poco raro el estar justamente aquí en mi habitación, en mi santuario Pero bueno, es que quería hacer como un vídeo porque bueno, a lo largo de todos estos años que he estado subiendo vídeos a YouTube Pues me han pasado muchas cosas, algunas no las habréis visto, algunas son como anécdotas que... Que me han surgido y nada que os lo quería compartir un poco con vosotros para que vierais un poco todas estas cosas que no puedo mostrar porque la verdad es que también noto las exploraciones que hago la subo al canal porque hay algunas que no son interesantes para nada, o sea, yo que sé, voy a una casa, pues es que a lo mejor hago una foto y ya está, no tiene mucho misterio. Últimamente YouTube está muy saturado de vídeos de exploración urbana, simplemente quiero hacer vídeos que realmente merezcan la pena con contenido que sea de destacar. Así que por eso yo creo que voy a hacer este vídeo, aún así habrá muchas cosas que tampoco muestre, pero es que bueno, es que no se puede todo voy a hacer como un pequeño 50 cosas que no va a ser un 50 cosas sobre mí, sino que va a ser un 50 cosas sobre cosas que me han pasado dentro del urbex cosas que me gustan, cosas que me han pasado, yo que sé, cosas así así que nada, comencemos 50 cosillas sobre urbex En el número 1 yo pondría justamente que es el primer vídeo que subí a youtube que no es la primera exploración que subí al canal ya que durante muchos años pues simplemente hacía fotos, hacía pequeños clips de vídeo que no, no servían para nada. Pero este fue como el primer día que dije, vale, voy a quedar con gente, voy a grabarlo y voy a subirlo a YouTube. Y aunque el vídeo sea una mierda, porque es el primero que subí, quiero decir que el sitio era increíble y que a día de hoy quiero volver allí. Y en el número 2 pues está justamente la primera vez que nos pillaron. Así que fue como un pequeño combo. Primer sitio que voy a subir a YouTube, primera vez que me pillan. Pero bueno, eh, así es la vida. En el número 3 voy a poner un poco como la trayectoria a lo largo de todo. Desde que subí el primer vídeo que he echado cuenta hace un poco viendo todos los archivos que tengo. Y a lo largo de estos años pues he explorado cerca de 450 sitios a los que lógicamente no he subido a youtube, no todos tienen vídeos, algunos tampoco tienen fotos, me ocupan como 8 teras de, de datos, así que imaginaros cuando quiero hacer un recopilatorio lo que es buscar entre tantos vídeos. El editor que recomiendo es Premiere, no hay otro, yo creo que es el mejor editor de vídeo que ahora mismo hay en el mercado, ya sea para nivel usuario o nivel profesional. En el número 5 es algo que también me decir mucho que es como encuentro tantos sitios y es que la verdad yo no lo sé porque tampoco que haga nada en especial a ver, en YouTube no vais a tener una lista de sitios abandonados eh, no os va a salir así de la nada yo simplemente lo que digo es es que tienes que salir de casa, si no sales de casa no vas a encontrar nada. Tienes que hacer un poco como investigación, análisis y desarrollo. Ya puedes investigar ya sea a través de internet, noticias, Google Maps, gente que te dice cosas. Tienes que analizar ese tipo de datos que te vienen y en el desarrollo estaría como la observación, que es la exploración en sí, tienes que salir, ir al lugar, ver cómo está in situ. Y es que si no haces esas cosas es que no vas a encontrar nada, así que tampoco tiene mucho misterio, pero ya lo sabéis. Dentro del URUBEX lo más conocido son sitios abandonados, es lo que todo el mundo conoce. Pero bueno, la exploración urbana tiene muchos ámbitos. Están sitios abandonados y sitios no abandonados. Que bueno, no voy a centrarme en esto, simplemente voy a decir que dentro de los sitios abandonados lo que más me gustan son los sitios industriales como las fábricas. Es que para mí eso es como un fetiche. Aunque eso era un poco mal, lo sé, pero bueno. Y dentro de pues, lo que es la parte, o sea que no está abandonada, pues eh, hay tres niveles en la ciudad. Que sería el subsuelo, la calle y lo que es eh, la parte superior. Ya pueden ser azoteas, antenas y todo eso. Y lo que más me gusta es el subsuelo. O sea, me quedaría vivir ahí porque es que me encanta ver que dentro de la ciudad hay un entramado debajo tuya. Es increíble. En el número 7 os voy a mostrar esta foto que muchos la conoceréis. A lo mejor no por la foto, sino por el sitio, porque se ha hecho famosa. Recalco, no mi foto, sino el lugar. Pues antes de que esta, este spot se diera a conocer, pues IMIX ya estaba por ahí dentro explorándolo. ¿Cómo no? Porque era, era de un hotel que cerró, eh, se abandonó y luego lo compró otro hotel y, y lo abrió. Y nada, pues yo lo exploré antes. 8. La gente que tenga un dron eh, sabrá que, bueno, las... Baterías son un poco delicadas, tienen que estar a una temperatura determinada y bueno, pues cuando vas a sitios que son muy fríos, pues la temperatura baja y tienen que estar por un mínimo. Métete en el culo Imex. Eh, en el culo, ¿tú crees? Sacrificate. Entonces es DJY, 1000 euros. 150 vale la batería. <risa> ya le podrían poner, un no sé, una pequeña calefacción. Claro. 9 es una parte que también me gusta mucho. Cuando vamos a otros sitios y tenemos que dormir fuera, he dormido tanto en hospitales abandonados como en la propia calle, en hoteles abandonados, casas abandonadas, en la propia montaña y en el coche, entre otros sitios. Y quiero decir que el coche puede parecer cómodo, pero no lo es. 10. En un mismo sitio me he encontrado, ya sea gente que estaba viviendo ahí, gente que estaba pintando o gente que se estaba llevando cosas como pueden ser chatarreros 11, esto pasó en una exploración que fuimos a hacer en un, un restaurante Estaba viendo un poco todas las tarjetas y todas tenían el mismo apellido así que supongo que serán de todos de una misma familia que voy a mandarle un mensaje y a ver qué me contesta y si me contesta pues nada, pues le devolveré todas estas tarjetas porque son 3, 4, 5, 6, 7 tarjetas hay tarjetas sanitarias, del banco, de familia numerosa, de discapacidad, todo. 12. Cómo hacer una foto y parar un tren. 13. Ir a explorar y quedarte atrapado en la nieve. 14. Ir a ver un abandono y que te lo estén tirando enfrente tuya. O sea, me tendrás que pasar el vídeo de esto. Estaba haciendo un plano secuencia, pilotando el dron, y me ha pegado una hostia aquí. <risa> me va a salir un morado. Claro. Yo sí si te soy sincero, lo escuchaba que se acercaba y digo, bueno, ahora me va a esquivar o no sé qué. Pues no, me he pegado aquí, Ustedes tú. No, pero que no pasa nada, no te preocupes. 16. Justamente estábamos en la exploración de la mina. Y bueno, pues eh, tuve la mala suerte de que se me cayó el foco eh, debajo del agua y también sumergí la cam y así sobrevivieron. Por cierto, todos los clips que estoy poniendo aquí, hay algunos que ya los he subido a YouTube y los dejaré en la descripción para que los podáis ver el vídeo completo. Y si alguno no está, pues a lo mejor pondré próximamente, como que lo voy a subir más adelante. Y si alguno tenéis mucha curiosidad de verlo, pues eh, me lo dejéis en comentarios. Me decís, oye, pues quiero que subas el número, el número 35 porque me ha gustado mucho y no está en tu canal. Pues bueno, yo lo tendré en cuenta y pues intentaré editarlo. ¿Te mato? 18. Entrar por agujeros pequeños. 19 algunos realmente que no sé cómo quepo por ahí. Son 15 centímetros. No te creo. No te creo. pues opones? Es mira, es como una mano. Vale, 20 irán a abandono y terminar ser amenazado por el vigilante. 21 algo que me decís mucho que si me ha la policía. A la policía. O 22, sobre las alarmas. 23, encontrarme algunos regalos en los abandonos. Es muy fácil, ¿eh? De hecho, alguien se ha dejado aquí una cartera. ¿Aquí? Sinceramente, la cartera no tenía ningún DNI identificativo. 24 algunas de las caídas que he sufrido, que lógicamente, como no son caídas, son fortuitas, no las puedo grabar. Pero bueno, tengo algunas recogidas y la última, sobre todo, podría haber sido mortal. 25, algo que nunca haría jamás, el vídeo de la azucarera o sea de, en el que subo la chimenea no lo haría nunca más porque es que sinceramente esa chimenea se va a caer, las escaleras tenían unas gritas tremendas así que por favor no lo hagáis porque es que se puede matar a alguien, o sea es que aunque me pagaran no volvería a subir eso, una locura. Algo que me costó mucho fue también el vídeo de la mina porque bueno fuimos ascendimos en, en bici que fueron como hora y media de, de subida, no, hora, sí, hora y media de subida más o menos eh, con un desnivel que creo que era de medio kilómetro, así que ese día acabé reventado y bueno también hice un poquito de trampas porque había algunos tramos que, es que sinceramente no podía más y tuvimos que ir andando pero mereció mucho la pena. 27, algo que me gustó mucho en Barcelona fue ir en plan squad encima de un coche en movimiento y grabarlo con el dron. Yo creo que es algo, un plano increíble. 28, justamente el vídeo de los túneles que tengo dos, lo subí en dos partes y mis amigos que estaban ahí pues decidieron explorarlo y tuvieron la mala suerte de que casi les roban. Tuvimos que ir... Creo que una semana más tarde fuimos como un grupo de gente para ir seguros. Hubo un poco de tensión, pero también mereció la pena. 29. Explorar con perros que están dando vueltas alrededor de tu sitio e intentar que no te vean. 30. Algo que también me ha gustado mucho es estar en la cima de un aliviadero, que es como un embudo que hay en las presas, que cuando el agua se llena mucho, pues esto cae por dentro para que no desborde la presa. 31 de los pilotajes de drones más difíciles que tuve fue un edificio residencial de los más altos de Madrid y que si había muchas antenas, había un viento pero bestial, bestial y también tuve mucho miedo porque, joder, eh, abajo hay gente sabéis que si el dron se cae puede matar a alguien y es algo que tampoco haría mucho, o sea, sinceramente, volar el dron en una ciudad yo puedo poner mi vida en riesgo, puedo mmm, estrellar mi dron que no pasa nada pero si pongo un juego la vida de otra persona es algo que yo nunca haría así que jamás. 32, el morbo que tiene explorar un abandono en solitario, aunque recomiendo ir acompañados, ¿vale? 33, escalar grandes estructuras, ya sean algunos sitios emblemáticos como algunas grúas enormes que veréis también próximamente en el canal. Y sinceramente una que me gustó mucho fue la antena, que os voy a dejar aquí un cachito de vídeo. 34, me encantan los trenes. 35 abandonos increíbles que he estado, que los he grabado, pero es que no es lo mismo grabarlos que estar ahí. Sinceramente, increíbles. Celebre noche vieja afuera con, con un colega de Valencia. <risa> Mira, <risa> Y pues luego pues en vez de salir de fiesta como hacía la gente, pues nos fuimos bajo tierra y era curioso ver cómo escuchar a la gente ahí dando voces y nosotros ahí tan tranquilos en silencio y a nuestro rollo haciendo fotos, es algo que sin duda el año que viene también repetiré. 37, de esto que vas a un abandono y tienes que salir corriendo con el vigilante detrás tirándote piedras, algo muy heavy, que próximamente subirá al canal. Explorar unos túneles en los que nos encontramos un, un poblado de gente viviendo y la verdad es que tuvimos que salir corriendo porque casi no lo contamos. 39, algo que nunca veis en las exploraciones, es que empezamos limpitos pero acabamos llenos de suciedad. Y escuchad esto, o sea, es porno para los oídos. 40. Encontrar numerosos animales, Pobrecito. algunos muertos. Pobrecitos. Y otros muy vivos. Me cago en, Juan, en Jesucristo. Le toca, le toca, le toca. Y algunos muy curiosos. Sí, sí, ahí, sí, Qué mona sué No quiero subir ay, ay, ay, <risa> Me encanta Qué chulo Tiene tú una tío. calavera ahí arriba Yo no vi una calavera <risa> Es verdad, sí, sí 42 entretenimiento al servicio de la gente que está ahí <risa> <risa> Bu, <Burf>, ese <risa> No puede ser <risa> Sí Pero que le no ha pasado de seguridad Tienes ahí, Esto no un la revista Y mira la visca No, no, Entretenimiento Perros que te los pintan de muy peligrosos Pero que luego de peligrosos tienen bastante poco Voy a, des eh, voy a desmentir algunos mitos que corren Sobre algunos vídeos que he hecho Y bueno, es que en la fábrica de fotografía Pues me encontré eh, un portátil Y mucha gente me dijo que si yo lo había ahí colocado O sea, fíjate, para que yo vaya a una exploración Cargado con un portátil, pues... Te tuvo a pensar. Y lo que sí que es cierto que la versión que me dijo el chaval que se lo, de, se lo habían robado, eso sí que no es cierto, a lo mejor me lo dijo para no quedar mal, eh, pero luego me comentó, creo que era su primo, que efectivamente él se lo dejó dentro pero que estaba en plan bebiendo jugando pues con amigos y bueno pues se ha despierto y ahí se lo dejó, entonces yo cuando fui me lo encontré. Esperamos que se lo puede devolver. Luego está, está por ejemplo, el vídeo del instituto que la gente dice que si está muy limpio, que si está mejor que su instituto, que si fui cuando era verano, cuando estaba cerrado por vacaciones, cosas así. Y bueno, quiero repuntar que un abandono no tiene por qué estar destrozado. Eh, depende de la gente que ha entrado. Pero bueno, este sitio está abandonado desde hace muchos años y lo seguirá estando a día de hoy. 45. Es sobre un montaje, yo creo que el único que he hecho en el canal, que bueno, es que yo creo que eh, se daba por hecho de que era falso, no sé, quien vea esto y se crea y se crea que es verdad, pues no sé, 46, eh, estar explorando un abandono y que te sí. encuentres al dueño dentro, más que te lo encuentres que te pille dentro, 47 es un poco parecido a anterior pero explorar el sitio con el dueño, o sea, con él. 48, explorar sitios que hay gente que dice que está maldita, sitios que han hecho ouijas, han hecho de todo y que dicen que están que está el demonio ahí dentro, o yo que sé, o fantasmas. la mierda! ¡Qué Chicos, vamos a intentar comunicarnos con algún espíritu de esta casa. Esto es por aquí. ¿Ya está? Sí, es lo que he subiendo. Pero... Deja de grabar, deja de grabar, vámonos. Ya, ya, ya, ya, ya. se <risa> han dejado la cámara y todo. Ya me la llevo. <risa> Una cámara y grabando, se la han dejado. <risa> Tengo muchas cosas en mente como hacer pequeños reviews, tutoriales, cosas así, muchas cosas que me preguntáis. Así que, dadme tiempo porque yo creo que el contenido que va a venir os va a gustar mucho. Y el número 50 era para vosotros, para agradeceros todo el apoyo que me dais. Eh, cuando estoy en una exploración eh, veo que estáis detrás de la pantalla dándome muchos ánimos y que pues, eh, todo el esfuerzo que yo hago es recompensado con, con vuestro apoyo. Así que os lo digo gracias y para mí es un gran placer teneros ahí detrás de, detrás de la pantalla y los que me conozcáis o los que me vayáis a conocer, que estoy muy orgulloso de vosotros me caen las lágrimas, <risa> no, en serio, muchas gracias. Les ofrecemos a continuación una reflexión del cardenal Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco, sobre San José. Ya. Y muchas son las virtudes de San José. Humildad, pobreza, paciencia, prudencia, fidelidad, la sencillez, la fe, la confianza en Dios, la perfecta calidad Siempre atento a escuchar. fue principalmente